Ahora sí. ¡Listo! Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado, generado para ti, para que puedas encontrar esa luz, esa sabiduría interior, toda esa energía de conciencia que reside ahí. Gracias a todos los que el día de hoy nos están acompañando. Eh, como cada inicio de mes tenemos nuestra lectura de horóscopos, horóscopos para ti, para que puedas eh, saber y tener un panorama de manera general de cómo nos va a ir este, este mes. Está cargado de, de mucha energía y que ya les ahorita les vamos a platicar y le vamos a dar un saludo y una bienvenida a Facundo, que siempre aquí me apoya. Saludos, Facundo. Saluda aquí a, a todos los que ya, ya están aquí esperándonos, que sean a ver a qué hora. Hola a todos nuestros amigos de toda la República Mexicana y otros tantos países. Ahora estamos en nuestra fase de internacionalización. Ahora sí, no podrán decirnos que no es cierto. Ya estamos en nuestra fase de internacionalización con Maggie ahí en, en la ciudad de los rascacielos y su servidor aquí en la ciudad de las montañas. Cada vez más conectados. Este, pues sí, es un mes 8 Es un mes de estructuras, de logros, de planeaciones. Es un mes este, que vibra con el 5, que es un mes que nos trae también muchos cambios alrededor de, de las heridas del niño interior, alrededor de, de lo que quiero en este momento. Es una continuación de las vibraciones de julio. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿En qué estoy parado en este momento? ¿Y cómo voy a solucionarlo, conseguirlo? Es un mes que... Nos está hablando de, de nuevos inicios en un, en un contexto general. Ya los cambios que habíamos venido experimentando, pues van a terminar este mes. Y es, es el mes que nos va a traer muchísima energía, muchísima energía. Este, porque es el preámbulo que abre la época de los, de los eclipses. Entonces... Aparte de que tenemos la cruz cósmica sobre nosotros actuando ya con toda su fuerza, se abre la época de los eclipses que va a ser mucho más fuerte que la que vivimos en meses atrás. En un mes en el que se nos está hablando del final de finalmente terminar con los cambios que tenemos que hacer y empezar a formar nuestra propia realidad. Así es que imagínense cómo vienen las cosas para que se vayan agarrando de lo más firme que tengan y a empezar la montaña rusa. Pues sí, así es. Es un mes también cargado de, de muchos aspectos positivos. Eh, este mes vamos a darle muchísima más intención a todo lo que teníamos pendiente en cuestión de cambios, ya es como ese empujón que nos hacía falta pero de manera creativa porque Leo pues tiene esa energía y esa conciencia de ser cada vez más creativo más consciente de que puedas disfrutar de esos cambios sin ¿sí? la necesidad de, del apego del sufrimiento de, de que nos duela sino desde esta energía de creativa de cómo mi energía puede contribuir al mundo y cómo mi energía puede hacer esa transformación y hacer esos cambios desde el amor, desde la conciencia, desde esa luz que nosotros somos y poderlo hacer. Y bueno, pues... Ahora sí, les voy a pedir por favor que vayan compartiendo este programa. Eso es súper importante para todos nosotros, para que podamos cada vez ser más esta comunidad más grande de almas en conciencia y que también nos regalen. Ya saben que este programa está hecho desde el corazón. Entonces, por favor, regálenos más corazones eh, y pónganos ahí sus comentarios qué signos son para saber este... Por aquí las personas que nos acompañan y, y saber qué signos son ustedes. Y gracias, gracias, por aquí ya cada vez veo más personas y gracias por compartir. Les recuerdo eh, que pueden encontrarnos eh, en nuestras redes sociales. A mí como Margarita Mercado en Facebook, Instagram, eh, Margarita Mercado en Instagram es Margarita Mercado, así tal cual, al final le pones OF, Margarita Mercado OF, arroba Margarita Mercado OF en Instagram y también en YouTube me puedes encontrar así, Margarita Mercado, si te perdiste algún programa, también con Facundo tenemos varios programas de numerología. Eh, hicimos el de padre, madre, este, en la energía del alma, todos esos eh, programas ya están en el canal de YouTube, así que pues no te los pierdas, ahí están eh, puestos en el canal de YouTube. Te recuerdo, Marita Mercado, y a Facundo, ¿cómo te encuentran, Facundo, en, tus, eh, en tu red social? Um, nosotros nos encuentran en como centro holístico CAFA, con K de Kilo. Este, ahí nos pueden buscar en nuestras redes, en el Facebook sobre todo, que es, el, que es en el que estamos utilizando, Centro Holístico CAFA, y pues ahí yo soy la cara del equipo ahí van a encontrar todo el equipo que los va a estar esperando y atendiendo con muy buena vibra y con mucha ética, sobre todo pues ahí está para que no se pierdan ustedes el, el contacto con Facundo que es buenísimo eh, y por acá ya nos están diciendo eh, saludos, te están mandando saludar ya por acá Beatriz, Silvia Ortiz, Silvia Graciela Acosta desde Argentina, besos hasta Argentina, Lorena del Ángel. Este, Fernando González Ramos dice saludos Facundo, oírte Lo y bien. verte, qué gusto. Eh, Marce eh, dice gracias, dice Maggie, buenas tardes de ti Facundo. Este, Alejandra Garza dice que es eh, Leo, Sergio Uribe es Aries y por acá dice que es Silvia Ortiz es Scorpio este, Fernando González es Capricornio Hilda Cervantes es Cáncer Beatriz Rodríguez es Libra y bueno pues ya por acá nos están compartiendo Sagitario eh, y bueno pues aquí Martita Mayen saludos ahora sí Facundo ya estamos todos listos y preparados vamos a empezar para... con una pregunta Mayen vamos a empezar con una pregunta a ver échate. a todos los signos a todos los signos ¿Qué les está recordando de hace seis años el mes de agosto? Mm. ¿Qué okay, tema mira. está saltando en el mes de agosto que no vieron venir hace seis años? ¿O qué les está recordando algo de hace seis años? Pregunta, a ver, ¿quién la contesta? Bueno, pues a ver qué les está recordando por ahí. Y sí, son esos ciclos... Esos ciclos que, que tenemos que cada vez hacer más conscientes y, y poder eh, darnos cuenta que a veces cumplimos con ese patrón y al ver ese patrón eh, comenzamos nosotros a tomar nuevas decisiones, a darnos cuenta que pues si ya sabemos que de esa forma no nos funcionó, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pero bueno, a ver, mira por acá dicen que eh, el fallecimiento de su abuelo este, por acá nos están diciendo. Este, dice que por acá hay algo como de una familia unida. Dicen, este. Cuando que se une es, la familia. Eh, mande Cuando se une la familia. Uh -huh. Cuando se une la familia. Aquí es lo que nos están compartiendo. Dice Blanca Estela Hasso, Dice que justo hace seis años dejó de trabajar. Eh, y sí, o sea, hay, hay cosas que, que vienen así como... Ojo con esto porque esto es parte de Urano, que eso es lo que vamos a estar viviendo. Son cambios intempestivos, situaciones así que no la veías venir y pum, ahí está el cambio, ahí está la situación. Muévete de ciudad, muévete de país, muévete de trabajo, muévete de lo que estabas haciendo, cambios de hábito, cambios de... Este, de alimentación, o sea, muchas cosas que ya te están indicando cuál es el cambio que debes de, de tomar, que debes de hacer, que, que ya es tiempo de, de hacer ese movimiento en tu vida. Entonces, ojo y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar ya, ya, ya, porque ya nos están esperando. Este, Ahora la dinámica pongan atención, la dinámica para eh, la lectura de nuestros horóscopos va a ser de atrás para adelante. Así que iniciamos con nuestros bellos Piscis, porque siempre los dejamos al final, Facundo. Y ahora bueno. hay que tomarlos desde el principio, ¿no? Ok, vamos a empezar con los Piscianos. Este, con los Piscianos nos están diciendo que este mes tienen que Dejar fluir, ya no se enganche. Dejen fluir, dejen fluir. Esa es la tarea de Pisces este mes. En el amor. Esto de dejar fluir se me hace que va más enfocado a las emociones. este En el amor dicen que cuando pues, bueno, tienen que dejar que las cosas sigan su curso, este, si tienes pareja en este momento y hay un pequeño bache, del que tengas que estar sorteando, paciencia, paciencia y que las cosas se van a acomodar por sí solas. Recuerda que Pisces eh, lo mata la, la, la desesperación. En el trabajo, toma las riendas del, del carro, te estás alentando, te estás alentando mucho, piscis Entonces, toma las riendas de las cosas que tú tienes que hacer, de tu responsabilidad y a darle. Va a doler un poquito los primeros días, pero después del día 7, 8, las cosas van a irse más, más ligeras. Y en cuestión de salud, por lo mismo de que llevas a esta dinámica, pues la salud sí se ha estado resintiendo, sobre todo en los, los insomnios. Los insomnios. Entonces, échate un tecito, por sifonia, aplácate, que lo venden en las tiendas, es eh, boldo y empezaste pero sobre todo toma agua. Fíjate, me está saliendo que tomen agua. Que tomen agua otra vez, a ver cómo vienen los demás signos. Pues ahí pongan atención, Piscis, por algo es. Y mira, quien sale en, en tu auxilio, en tu ayuda, es el Arcángel Rafael, para ti. Una vela verde. Eh, y también te está pidiendo que cuides, cuides mucho eh, la manera en que estás... Eh, poniendo esa conciencia de lo que estás haciendo. Arcángel Rafael te apoya y sale en tu ayuda, en tu auxilio, en cualquier situación que se presente en este mes. También te dicen es tiempo de sanar las relaciones, es tiempo de, de perdonar, de soltar, de no darle tanta eh, intención y fuerza a esos pensamientos que te hacen separarte de la mente de Dios, de la conciencia, del amor y también aquí te dicen eh, las, las energías que te regalan los ángeles para este mes Pisces es tú vas a tener Toda la conquista y el triunfo en todo lo que te enfoques, en todo lo que le des tu atención, vas a tener toda esa conciencia de creación para ti en este momento. Entonces, ojo con lo que están haciendo Pisces. Y ahora, vámonos con Acuario. Acuario. Acuario. Acuario tiene que... Tiene que dejar de fantasear. Por ahorita, tantos cambios que están teniendo, tanto golpeteo lo está haciendo perder un poquito la realidad. Pongan los pies sobre la tierra. Aterrísense. Este, en relaciones sentimentales o de familia, Acuario va bien. Pero esto precisamente de, de estar perdiendo el piso de repente por algunos golpes de, que da la vida, propios de nuestra enseñanza, de Acuario ahorita está recibiendo un curso intensivo. Este, sí lo hace perder un poquito la, la brújula, pero no pasa nada. Todo se va a solucionar, todo se va a solucionar. Tienes el sol de tu lado. Así es que cuestión de nomás de, de enfocarse y, y echarle para adelante. En la, en la economía les está yendo bien. Hay flujo. No es, la, no es la bonanza total. Pero hay un flujo que en cierta forma está ayudándote a... A salir de todas las deudas que tienes. Quizás no tengas ahorita este ganancias que tú digas me quedó tanto, pero estás pagando todas las deudas que tienes. Así es que por un lado es, estás bendecido porque cuántos no quisieran tener esta suerte de pagar sus deudas. Este y por otro lado, pues te está, te está diciendo como el anterior que te enfoques. Que le pongas ganas, que dejes de fantasear un poquito y, y te pongas, deja de, de, las, de lamentarte de tanto golpe que estás teniendo. Te están enseñando, no te están golpeando. Y en lo salud, me sale agua otra vez, me vuelve a salir agua. Que tomes agua o que estés en contacto con el agua. Si eres una persona que medita eh, y no tienes mar, río cerca, este, en la regadera, métete en la regadera y medita, medita uno o dos minutos, es más que suficiente el agua es altamente conductora y con dos minutos, ahorita con la escasez que tenemos de agua, sobre todo aquí en Monterrey este bueno, en Monterrey ya no hay agua este, pero eh, si tienes mar o si tienes río cercas métete el río al mar y medita, medita, procura meditar largo tiempo, donde no hay agua como aquí uno o dos minutos con eso tienes, pero bien concentrado bueno, pues ahí tienes esta, este movimiento para ti, Acuario. Eh, y bueno, Los Ángeles, Acuario, te dicen, es momento de trabajar aún más sobre tu espiritualidad. Trata de cada vez ser más consciente de todo eh, lo que vienes trabajando, venlo reafirmando, todo lo que ya hayas aprendido es tiempo de retomar todo el enfoque de la espiritualidad Arcángel Metatron es quien te está ayudando para poder tomar todas las decisiones en cuestión de cambios de espiritualidad eh, hay que observar y hay que ser cada vez más consciente de, de esta sombra, de esta oscuridad y mientras más la conozcas, más la conozcas y más te adentres en esa profundidad, vas a poder darte cuenta que hay un espacio de conciencia, de luz y amor para ti. Eh, Acuario, también es tiempo de salir de ese sentimiento, de esa emoción de injusticia que, que pudieras estar eh, sintiendo o vibrando. Eh, aquí no hay nada de injusticia, sino más bien es como ese equilibrio de darte cuenta que las cosas están como deben de ser, Toma la lección, el aprendizaje y cómo puedes renovarte, cómo puedes mejorar lo que estás viviendo y cuál es ese cambio real de raíz profundo y verdadero que debes de hacer desde la óptica de la espiritualidad. Los ángeles te regalan la energía para este mes de luz y protección divina. Así que estás súper iluminado, estás súper eh, en esta vibración de abrirte a ese espacio. Y bueno, pues Arcángel Metatron, recuerda vela Morada. Y acá nos saluda, mira, desde Perú, nos están diciendo, desde Ciudad de uh. México también. ¿Aló? Saludos y besos. Oigan, por favor, recuerden regalarnos muchos corazones, eh, lluvia de corazones para todos, para que la comunidad de Almas en Conciencia siga creciendo. Y también ya les dejé información del siguiente curso, Conciencia Angelical. Ya viene Conciencia Angelical nuevamente. Eh, es, está renovado, Facundo, por si, por si no lo sabías, ya lo renovamos. Van a haber todavía más procesos de meditación, más procesos de llegar a esa profundidad eh, y subir nuestro consciente para podernos abrir a esa comunicación con los ángeles. Es un curso que es totalmente práctico. Haces prácticas tareas para que puedas tú realmente sentir esa vibración. Así que... Si estás interesada, interesado, por favor, envíame el mensaje aquí a la página Almas en Conciencia a través de Facebook. Y ahora y sí. Lo recomiendo mucho porque en este momento, este tipo de cursos como el que está anunciando Maggie, les va a ayudar bastante, bastante. Personas como Acuario, personas como Escorpio los mismos Cáncer, los, los, los Leo, los, son los que más les puede pegar los Capricornio. Son los que más les puede ayudar en este momento. Cursos como este, que está anunciando Maggie ahorita, créanme, valen la pena. No es por, por quedar bien, pero valen la pena. El de Milagros está quedando genial. Lástima los que no pudieron entrar, créanme. Sí. El de Milagros es todo una, un suceso, la verdad. Y yo este, siempre les digo, están listos para esta fritada de cerebro, porque. De verdad se fría el cerebro. Sí. <risa> eh, y conciencia angelical, pues bueno, inicia 25 de agosto. Iniciamos, son tres jueves, 25 de agosto, primero de septiembre y 8 de septiembre. Así que puedes inscribirte, estás a tiempo y si tú te inscribes ya ahora, justo ahora, tienes un descuento extra. Así que por favor Recuerda y, y di que lo escuchaste aquí en el programa y vas a tener ese descuento que todavía se mantiene para ti. Y bueno, vámonos, Facundo, con el siguiente, que es Sagita, no, Capricornio, Capricornio primero. Capricornio. Bueno, pues Capricornio, este, en cuestión sentimental. Va para parejas, para personas que no tienen relación para familia, papás, hijos, este, piensa las cosas antes de hablar, eh, la relación no solamente son los actos, también es la palabra, al decir te quiero, no solamente demuestra, sino dices fonéticamente, entra el te quiero en la orejita, y no sale por el otro lado, entonces, piensen, hagan un poco de sabiduría antes de abrir la boca, cómo decir o cómo demostrar, te quiero, eh, este mes Capricornio, Va a tener algunos movimientos muy fuertes, muy fuertes, este, en este terreno, sobre todo en este terreno. Este, pero va a salir muy bien fortalecido, muy fortalecido. El hierofante con el báculo de la sabiduría les va a traer muchos despertares, van a abrir mucho los ojos. Me centro más en lo sentimental porque en lo demás están bien, están bien, se les ve bien en lo demás, pero lo sentimental sí me está saltando la explotando en la cara, que vienen cambios, y movimientos muy, muy fuertes, este, pero sobre todo que los van a hacer poner los ojos en la realidad. Si es una relación, ver esa relación tal cual es. Si es una relación con los hijos o con los papás o con algo, incluso una mascota o una propiedad, van a encontrar una, una, una especie de velo que se les va a quitar y van a ver las cosas realmente como son este, en lo general pues le salió una carta excelente el loco, este, que no es el que se pierde en sus locuras, sino es el que fija su mirada en un proyecto este capricornio en fin de cuentas ese, es el que entrenaba a los dioses con la con el arco y la flecha este, perdón, es sagitario, está muy, muy de la mano con sagitario, con el con el arco y la flecha entonces Capricornio voltea hacia donde va esa flecha y va y ataca con todo. Bueno, precisamente esa, esa locura que dicen que tienen enfoque, pero en mejorar. Que este mes les va a dar mucho material para hacerlo. Así es, pues ahí estén, esténse pendientes. Y justo te hacía así como que, híjole. Porque realmente es como esa sincronicidad que nos dan los ángeles y aquí nos están hablando sobre la energía de ser consciente de, de tu pareja, también nos están hablando de eso y nos hablan sobre la manera en que tú te estás comunicando para, con los demás y que ese es tu trabajo de este mes y observa mucho en qué te estás enfocando, en todo lo que pierdes. O en todo lo que ganas porque si te estás enfocando en lo que vas a perder realmente no la vas a pasar tan agradable pero sí date cuenta que lo que compartes eso es lo que tú eres si tú compartes pensamientos de amor y los demás también pueden recibir esa conciencia de amor. Si no estás vibrando en el amor y estás vibrando en el miedo, lo único que vas a tener como respuesta es carencia, ausencia, eh, sentimientos de necesidad, de que necesitas y ese vacío no se llena. Entonces aquí para ti Capricornio es momento de acceder a esta conciencia de luz y darte cuenta que lo que das es lo que eres. Entonces, en cuestión de pareja, date cuenta que mucho de lo que estás compartiendo tal vez es a través del miedo otra tal vez a través del amor y es tiempo de reforzarlo. Y lo que te, sí te dicen y lo que te regalan esos polvitos mágicos que regalan los ángeles en este momento para ti es muchísima expansión y alegría. Vívelo con gozo, no desde el sufrimiento porque de pronto es tan... Eh, apasionado y que quiere que salgan las cosas tan perfecto que, eh, que de pronto esa, esa parte tan cuadrada no les permite salirse para poderse expresar como lo que nos pide Leo, que lo, como lo que nos pide de, de hazlo más creativo, hazlo más fluido. Entonces trata de, de abrirte un poquito más, a lo mejor sal de esas rutinas que normalmente tienes, Capricornio, con, en cuestión de tu pareja. Y el ángel que te acompaña en este momento es el arcángel Uriel. Uriel te va a ayudar a todas esas estructuras que tienes en ese momento transformarlas, cambiarlas, moverlas y que todo eso que se tenga que caer se caiga. Y lo hagas a través de la alegría de decir bueno ahora tengo la oportunidad de construir algo nuevo, de construir algo mejor y desde ese momento yo lo empiezo a trabajar y lo empiezo a hacer. Así que, bueno, pues ahí está, ahí está esta conciencia de, de Capricornio que, que se está abriendo y se está mostrando para ti. Y bueno, Facundo, vámonos con Sagitario. A ver, ¿Quién es Sagitario de aquí? Que nos avisen quién es Sagitario y por favor no dejen de mandarnos corazones. Sagitario va muy de la mano con la pregunta que acabamos de hacer. Porque el cambio que están experimentando Sagitario en estos momentos va en función de hace seis años, que es lo que les pegó. ¿Sí? Sagitario ahorita está teniendo cambios muy profundos. Aquí tenemos el diablo. Por diferentes causas los están llevando a que cambien. Los están empujando a realizarse un cambio. En lo sentimental están dejando de ser la persona que manipula tan tanto cuanto a ser una persona que empieza a ser un poco más flexible trae muchos vicios Sagitario en este mes, muchos vicios este, pero bueno, a fin de cuentas el el, el, el ser de dos especies con, con, la, con el arco y la flecha tiene que entender cuándo tiene que surgir la bestia y cuándo tiene que, que seguirle el ser humano ¿sí? pero siempre enfocado en, en un objetivo en lo sentimental, tiene que tomar esa fuerza para decir, bueno, ya no controlo, ahora voy a ser un poco más, más flexible en la salud, tengo que ser más consciente de lo que tengo que cuidarme. Y en, en el trabajo, la parte de la bestia que tienen no es aquella cabrita que, de la que se formó el maestro de dioses, sino el ímpetu, el ímpetu de un Tauro que en este momento fue parte de su creación, fue parte de, de la bestia, de la fortaleza de esa bestia que les dio. Y si no, pues chequense la película de, de, de esta de Disney donde sale Sansón, Hércules, Hércules, donde sale Hércules. Uh -huh. Esa es la mejor expresión que tienen de, de Sagitario en este momento. Pero todo les va a salir bien. Porque tienen la mirada puesta en un cambio para mejorar. Todo les va a salir bien. Este mes. Aviéntense. Uh -huh. Realmente sí. Eso es lo que está también eh, coincidido aquí con Los Ángeles. Lo que sí te dicen, Sagitario, es disponte. Ponte disponible para poder perdonar las situaciones. Lo que viviste, lo que estás experimentando con los demás es tiempo de perdonar, perdonarte a ti por ponerte en esa situación, perdonar a los demás. Es tiempo de soltar viejas eh, rencillas, viejos problemas que se vuelven a renovar en tu mente y que no están en esa constancia de, de seguir luchando, peleando por las situaciones. Aquí te están diciendo es tiempo de soltar, es tiempo de que ya no le pongas tanta mente, sino simplemente... te duela. ¿no? Sí, te des cuenta de que requieres más paz en tu vida. Requieres estar eh, liberando de tu cuerpo las penas del pasado. Estás cargando con muchas situaciones del pasado que se están manifestando en tu cuerpo. Entonces es tiempo de soltarlo y hacer las paces. Lo que sí tienes para este mes es eh, muchísima abundancia en todos los planos, espiritual, en el amor, eh, de, de manera eh, ya de monetaria, ya tienes toda esa abundancia que ya se, se te está dando, se te está abriendo. Entonces es literal, suelta, deja ir. Porque también viene este periodo, como, como nos dice también Facundo, es de abundancia para ti y de todo lo, lo que realmente si pones en esa intención se va a dar. Eh, quien siento la, la energía de, de mucha vibración es el Arcángel eh, Gabriel, está con ustedes. Gabriel les ayuda precisamente a observar todos estos cambios y estas transformaciones desde la belleza, desde la perfección, desde que tus pensamientos van a ser transformados en paz. Y eh, eso es lo que, lo que quiere eh, que observes en este tiempo y en este momento. Y los polvitos mágicos, lo que te regala para ti es limpieza y renovación. Limpieza y renovación en todos los ámbitos, espiritual, material, de eh, romance, familiar, todo. Hay que hacer toda esa renovación porque eh, es tiempo, es tiempo de hacerlo. Y por acá nos vamos con, ahora sí, eh, Scorpio. Scorpio, esos Scorpio este mes van a tener chamba. Pero muy buenas los escorpioncitos. A este... ver, levanten la mano quiénes son los escorpios por acá. Ahorita andan haciendo todo un despapayo, ahí en los escorpios, ¿eh? por <risa> todos lados. En este mes, escorpio va a tener el reto, y, y digo tal cual con todas sus letras, letras el reto de, de poner un hasta aquí en lo sentimental. Tienen un, un, una misión de, de evaluar fríamente con quién están compartiendo su vida, con quién la van a compartir. Si soy lo suficientemente bueno o buena para llevarte a mi lado y echarme las trancas al hombro. O si soy lo suficientemente malo como para darte una buena lección que te va a cambiar tu vida. En lo que es profesional o ético, este, escorpio va a tener, volvemos al velo de hace, de hace unos, hace tres signos, de Pisces, se nos va a quitar el velo de lo que, de lo que estamos viendo, este, vamos a dejar de utilizar el, el quiero ser bueno, el quiero llevar la fiesta en paz, el quiero esto, quiero lo otro, para cambiar totalmente al, ¿sabes qué? Esto no es negocio. Aquí me bajo. Cueste lo que cueste. Vamos a, a priorizar mucho este mes, Scorpio. Vamos a, a edificar una verdadera frontera de lo que debo y no debo hacer. El deber ser se va a ver mucho más, vaya en pocas palabras, en este mes para los Scorpio. Scorpio, tome mucha agua. Mucha agua, la van a necesitar. Mucha agua los Scorpio. Porque el carácter va a ser explosivo, va a ser hiriente en todos todo los sentidos de la palabra. Pero con el agua se van a aplacar, se van a aplacar muy bien. Es, eh, agosto es un mes en que les va a exigir mucho, mucho al escorpio. Pero el escorpio es por antonomasia el soldado, el pilar de la dureza, de la, de la fortaleza del, del, del abanico zodiacal. Entonces todo va a salir bien. Su sentido del deber, de la responsabilidad, los va a ayudar mucho. Y el agua les va a ayudar a ustedes como no tienen una idea. Es el signo que más le va a ayudar. Uh -huh. Ok. Bueno, pues para ti, escorpio los ángeles te están diciendo, confía en tu intuición. Para y limpia bien tus antenitas espirituales porque los ángeles y todos los seres de maestros de conciencia, de luz están enviándote toda esa información que requieres para poder tomar esa decisión como lo que nos dice Facundo. Entonces eh, tú eres un signo muy intuitivo por excelencia entonces es tiempo de que confíes en ti y en esos mensajes que estás recibiendo. Eres un eh, medium nato y es importante para ti que, que hagas eh, uso de esto, entonces eh, ocúpalo, ocúpalo, lo tienes, tienes esa herramienta natural en ti y también eh, todo, dicen que se va a movilizar aún más rápido, eh, todas las situaciones que tienes de salud, profesionales, de espirituales, de, de pareja, todo se va a movilizar más rápido o sea, no sabemos bien en qué dirección está apuntando porque eso depende mucho de tu vibración, pero todos los asuntos se van a agilizar. Todo lo que había estado lento, todo lo que había estado como que de repente no funcionaba, de repente eh, estaba parado, eh, ahí está. Es tiempo y momento eh, de que te des cuenta de que ya están todos esos cambios y que ya no hay para dónde hacerse. Eh, ya es tiempo de que utilices tu intuición para poderlo hacer. Y los polvitos mágicos que te regalan los ángeles para este momento son una dirección y un propósito. ¿A dónde te diriges? ¿Cuál es el propósito detrás de todo lo que tú estás haciendo? ¿Lo estás haciendo desde la conciencia, desde el amor o lo estás haciendo desde el de soy carente, necesito y requiero de mi exterior, llenarme? Y aquí te hacen la invitación de hacerte consciente de todo esto que tú estás haciendo. Ahora también... Eh, el ángel que te está acompañando en este momento es el arcángel Azrael, porque te está llevando a cerrar esos ciclos que ya no requieres y la, el color de la vela que, que me manda y la imagen que me llegó muy clara es en tonos plateados así que ojalá que puedas conseguir tu velita tienes todo el mes para poderla hacer y trabajar con este cierre de ciclos para ti eh, y Scorpio y ahora vámonos con Libra y por favor ya saben sigan compartiendo este programa queremos que llegue a cada vez más personas y que seamos cada vez más almas en conciencia aquí unidos y Libra Facundo a ver qué le dicen a Libra Libra la está pasando ahorita genial hasta ahorita <risa> viene sí sí es que todo el año le ha ido muy bien a Libra el año pasado y este le ha ido muy bien Libra ha estado haciendo y deshaciendo a su gusto sí. este más sin embargo este mes pinta sentimentalmente muy bien muy bien muy bien Vas, van a van a este como pide cambios en lo sentimental, pues, los que tienen pareja, están en noviazgo, pues van a empezar un compromiso ya formal, o matrimonio, o el matrimonio pues, con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como que ya llegamos a, a la cúspide. ¿sí? Ahora todo lo que te di, de lo que te sirvió, de lo que aprendiste, ahora vas a empezar a utilizarlo para sortear lo que viene. ¿sí? Este, en lo económico, en lo ético, le está yendo bien igualmente les está yendo bien tomen las riendas ahorita es un caballo desbocado necesita tomar las riendas porque de septiembre en adelante las cosas van a cambiar un tanto cuanto no solamente para libra pero a nivel mundial vienen vienen muchos cambios muy profundos este pero los precisamente los signos de libra empresas en libra o movimientos internacionales en libra van a tener movimientos muy profundos a, a, en contra de, en contra o sobre su creación sí y en salud libra tiene que empezar a, a evaluar evalúa libra qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal porque estás cayendo en excesos entonces cuidado cuidado con los excesos mucho mucho ritmo de trabajo Muchas responsabilidades que no son tuyas etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo estas dos últimas que les mencioné, son los que más les van a pegar a Libra en este mes. Y casualmente, adivinen qué. ¿Qué? Tomen agua. Me vuelven a salir. Como es un mes muy emocional, las emociones nos van a deshidratar. Entonces, ya es el cuarto signo que me sale que tomen agua. Sí. Ya está. Pongan atención, Libra. A ver, Libra, también. Aquí los ángeles te dice: Es tiempo de anular todas las consecuencias de las decisiones del pasado. Eh, ¿Cómo? Cancelando, despejando y borrando todo aquello que hayas pensado, hecho, dicho. Es tiempo, Libra, de que todos esos miedos que, que habías estado manifestando es tiempo de cancelar, despejar y borrar para ti esas memorias. No vivas de la nostalgia, no vivas de lo que no fue, de lo que pudo ser. Es tiempo de dejar atrás ese pasado. Es tiempo de, de estar como pensando en lo que debió de haber sido y cómo debió de haber sido. Hablan como que de repente podrías estar un poquito nostálgico de todo ese pasado, es como, como que revivieron o vinieron a ti esas memorias del pasado o situaciones, personas del pasado que están ahí para que tú puedas resolver, para que de una vez le des eh, carpetazo o que de una vez digas ok, esta persona sí se mantiene, esta ya definitivamente ya no pertenece a este, a esta etapa, a este nivel de conciencia, es tiempo de dejarlo atrás. Entonces actúa en esa consecuencia, sé consciente de lo que tú tienes el día de hoy para poder hacer las cosas y de una mejor manera. Eh, trata de, de mantenerte, trata de mantener tu mente en tiempo presente No te me vayas al pasado, no te me vayas al futuro Libra Trata de mantenerte en el aquí y en el ahora Y los pulvitos mágicos que nos regala eh, Los Ángeles para ti eh, Libra es Te va a dar mucha fortaleza y resolución en todos tus temas Tienes toda la fortaleza y la ayuda de los ángeles y en este caso te ayuda mucho el arcángel Sadkiel de la morada para ti y es... Desarrolla este sentido de, me dicen, de pertenencia, de pertenecer a este tiempo, a este momento, a estar aquí y ahora. Enraízate. Eh, trata de, de estar caminando más sobre el pasto, la tierra, que te mantengan en este tiempo presente, Libra. Y ahora, vámonos con Virgo. Los virginianos, las vírgenes eternas, este... Agosto, volvemos al, al régimen de agosto, o sea, agosto es un mes que les va, les va a exigir mucho el, el valorar sus virtudes. En el caso de Virgo, la, la virginidad, la, la representación de las vírgenes de todas las culturas, de todas las religiones. Este, el feminismo tiene una, una puerta abierta por este signo, donde vamos a empezar, vamos a, empezar a ver... El famoso empoderamiento que les comentaba a principios del año, este femenino, se va a empezar a ver con personas de este signo precisamente. Virgo, Leo, son los que más van a empezar a, a empujar por ese lado. Virgo en este caso, en cuestiones sentimentales, amor o relaciones con familia, va a tener una, una, una nueva visión de lo que quiere en su, en su clan, en su alrededor, en su entorno este, en lo profesional, vienen cosas muy buenas, viene un pequeño ajuste de cinturón, como decir, ya, lo tienen este, en este agujerito del cinturón, ahora va a pasar a este, este agujerito, pero van a ser, van a ser este, ajustes muy necesarios, muy, muy bien estudiados, Virgo, muy, es muy estricto en su, en su pensamiento, este es muy, muy estructurado, muy, muy decir, si es así las cosas, así deben ser. Ahora nuestra vida es de esta manera, yo quiero que camine por, por el deber ser, por ejemplo, de, de escorpión, o capricornio, el deber ser tiene que ser así, y así voy voy a fabricar, así lo voy a construir. Entonces, muy perfeccionista Virgo. Entonces, va, va, se van a cerrar un poquito el, ajustar un poquito el cinturón, pero créanme, les va a dar muchos, muchas satisfacciones. Pero háganlo. Háganlo, no tengan miedo, pierdan el miedo al dinero. Y en salud, dejen la contemplación. Dejen la contemplación. Merezcan, merezcan. Que les den, que les déjense querer. Virgo, ya deja de negarte la abundancia. Ya son uno, dos, tres... Ya son casi cuatro meses que te están negando la abundancia. Ya es suficiente. Déjate querer. Si te llegan con un regalo, acéptalo, agradecelo y disfruta. Te llegan con un pastel, no le repartas a nadie, comételo tú solo, tú solo. Aunque después de la dieta te lo reclame No importa. Déjate querer. Merece. Mm. Bueno, pues... Ojo, ojo con todo lo que te están diciendo. Aquí la, la sugerencia que te marcan los ángeles es cuida mucho tu entorno y lo que estás comiendo. Eres bastante sensible en cuestión del cuerpo porque cuidas mucho tu cuerpo, Virgo. Y eh, aquí dicen vas a poder estar como sensible a los alimentos a los conservadores trata de, de comer un poquito más natural que no que no sea eh, cosas enlatadas eso podría traerte un poquito de, de desequilibrio entonces eh, trata de acceder cada vez a alimentos más orgánicos naturales que eh, te va a venir muy bien estos estos cambios inclusive hablan de eh, situaciones dañinas para ti, no te pongas en situaciones en donde ya sabes que hay ese daño, en donde ya sabes que, cuál es la respuesta que te están dando, entonces eh, mantente alerta de eso, cuida de ti porque nadie lo va a hacer por ti, es importante que cuides de ti, eh, no le pongas como ese, ese derecho a alguien más que es lo que tú tienes que hacer contigo. Eh, también aquí te hablan sobre cuida mucho eh, la parte de los chismes, verte envuelta en chismes, andar eh, diciendo chismes, hablan mucho sobre eh, el ven y trae, cuida mucho eso, eh, si no tienes nada bueno que decir mejor no lo digas. Eh, si es algo que no te consta, tampoco te metes o te involucres en esas situaciones porque no, va a, no vas a salir muy bien librado de esa situación Virgo, así que ojo con lo que estás diciendo, ojo, ojo si no te consta, si no sabes si no, no estás seguro ojo con lo que estás diciendo porque ese, esa exageración a la cual puedes llevar este, va a traer un arrastre o consecuencias para ti eh, y también los ángeles eh, te regalan eh, un poquito de, de polvito eh, y estos polvos mágicos que te dan para ti este mes es calma y equilibrio, mantente en calma, mantente en paz, mantente en ese equilibrio. Eh, trata de, de hacer algo que te ayude en esa conexión y en este caso eh, veo que es el yoga, trata de que estos movimientos sean de manera consciente en tu cuerpo para que bueno precisamente esa calma y ese equilibrio se den en todos los planos de tu ser Mente, cuerpo y alma alineados en esta conexión y quien te abraza en este momento y así tal cual me lo dijo es Arcángel Jofiel. Jofiel está contigo, una vela amarilla para que puedas estar en esa conexión Virgo. Y eh, ya les están recordando por acá el curso de conciencia angelical eh, está saliendo en las eh, en los comentarios así que por ahí puedes ver la información gracias este, a mi bella Yvonne que es la que nos hace favor de aquí de estar compartiendo todo en redes sociales este y Yvonne nos está recordando el curso de conciencia angelical que es 25 primero y 8 de septiembre 25 de agosto Primero y 8 de septiembre, tres jueves y tres semanas de meditación. Van a ser tres semanas de estar meditando. Ese es el cambio, de estar haciendo todas las meditaciones y cambios para eh, hacer estas transformaciones. Ahora, Facundo, nos vamos con Leo, los festejados de este mes, todos los Leo. Ponle chiflados, me caen gordo. ¿Cómo les estoy Ay, sí sí, sí, sí, sí. Sobre todo, bueno. sobre todo, sobre sí, todo. Sí, sí. Estaba mejor en julio. <risa> pues lo leo. ¿Qué les voy a decir? O sea, es el signo del sol, es el signo de, de la regencia, es el signo de, de los jefes, ¿ver? prácticamente. Son los jefes que en este momento, los sentimentales, está cambiando. Díganme si no... Todo lo sentimental está dando vueltas, todo. Están llegando relaciones, parejas, reinicios. Incluso los cierres de ciclos se están dando con mucho amor. ¿sí? Esos, esas parejas se están convirtiendo en muy buenos amigos. ¿sí? En este mes, desde que empezó el 21 de julio hasta el próximo 23 de, de agosto, van a tener esa etapa. Y este, este juego de armonías en lo sentimental les va a durar muy bien hasta el marzo del próximo año, déjenme decirles. O sea, ¿quién más quiere a un signo en lo sentimental como ustedes? Nadie. En, en el, lo que es negocios, ética, empresas, tenemos las de copas. O sea, en lo económico les va muy bien. Leo, lo que quieras empezar en este mes como negocio, hazlo, te va a dar, te va a funcionar, te va a funcionar, solamente te recuerdo, la rigidez de Leo es el peor vicio que tiene, entonces cuidado, sean flexibles en cuestión de negocios, cabeza fría, corazón frío, pero flexibles en cierta forma, viendo a futuro el negocio, no la persona, no el resultado, el negocio, porque el negocio va a dar para tratar bien a la gente y para tener muy buenos resultados más adelante. Entonces, este mes piensen en eso, piensen en eso. En, en lo que es el, la salud, van bien, van bien, no hay problema. Solamente cuídense un poquito esta zona de pecho, este, problemas este, de respiración, problemas, este, cambios de clima, cambios... Tomar cosas muy frías o muy calientes también. No problema problema. Este, cuídense mucho, cuídense mucho. Y sobre todo, de esta zona, hablando de esta zona, no agarren las cosas personales. Sí. Lo que viene tiene una función. Analícenla primero. No lo agarren personal. ¿Ok? Esa es para Leo. Ahí se las dejo. ¡Que brinquen los Leo! Los leones ¿Por qué lo leones? dices? No entiendo por qué dices esas cosas. <risa> <risa> ¿Quién sabe a quién le están hablando? Yo no sé. Por ahí hay alguien, Leo, que va a brincar ahorita. Por Pero... <risa> <risa> acá ya nos están diciendo por aquí. Ivonne, que es Leo también. Saludos aquí ¿Eh? a mis, también a mis seguidores, Leos. Y Leo, para ti, Recuerda que tienes un poder de manifestación, justo como lo que estamos hablando, que el regente es sol y, y utiliza todos esos regalos espirituales que tú tienes, todas esas habilidades del líder nato eh, que tú tienes para eh, atraer todos esos resultados que tanto estabas deseando y esperando. Por acá Gaby Flores nos dice también, yo soy Leo. Eh, recuerda que tú tienes eh, ese poder. Eh, esa, esa manera de poder liderar en los ámbitos que tú te lo propongas eh, recuerda que, que también tienes esa luz brillas con luz propia y eso es algo que tú tienes que eh, ser consciente no bajes tu nivel por querer eh, empatizar con los demás sino más bien tú muéstrales el camino para que ellos mismos puedan trabajar con su luz propia y también aquí lo que te dicen, estás en un muy buen tiempo en cuestión de todo lo que se está moviendo. Eh, fortuna, salud, amor, dinero, todo se está dando, todo es este avance, oh. avance, avance, avance, avance y... También, así como se está avanzando, obviamente también se está dejando atrás y estamos haciendo un cierre de ciclos en muchas situaciones. Entonces, eh, ¿qué es lo que quieres? Quedarte en la alimentación de lo que perdiste o abrirte ese espacio a lo nuevo que se está dando y que, bueno, pues es concéntrate en todo lo positivo y los regalos que la vida te está dando, Leo. Y también la... La, todas las chispitas de energía que, que te están dando para ti los ángeles en este momento es que toda esa energía baja para ti para que puedas estarla respirando y que todos estos cambios que te está regalando el cielo son toda esa luz y esa fuerza divina para continuar todo ese avance que se está dando eh, para ti dicen avanza mantente en esa luz en esta chispa eh, de energía, de conciencia, de sabiduría. Eh, quien te acompaña en este momento es mucha energía dorada. Eh, podría decirte que hay varios arcángeles en cuestión de tonos dorados que son los que nos están apoyando y tiene mucho que ver arcángel Uriel, arcángel Jofiel, arcángel Metatrón. Todos estos de energía, de, de conciencia, de sabiduría, de transición, de, que tienen que ver con el fuego, eh, nos están ayudando, nos están equilibrando en, en este sentido, entonces sabiduría, eh, llama dorada que es eh, el arcángel Jofiel, Metatron que es toda la sabiduría que se te, se te está dando en cuestión de los dones espirituales y arcángel Uriel porque es el que te da ese soplo, ese aliento para hacer todo lo creativo que vienes a manifestar en este mundo, así que Ahí tienes tres para escoger. Siente y tú vibra con lo que estás viviendo en, es, en cuestión de este cambio que, que se te está mostrando. Y ahora sí, vámonos con cáncer. ¿Quién será cáncer? ¿Quién será cáncer por aquí? <ríe> El mejor signo de todos, déjame decirles. Uh. Aunque no les guste a los demás. Y que ahorita tenemos este Venus en Cáncer, ¿no? No, cállate, estamos con el zigzapila todo lo que da. Aunque no todo, ¿verdad? Es obvio. Ah, es... sencillito y car carismático. Claro. Como todos, como todo lo Cáncer. Cáncer en este mes. Viene, viene de una, de una sinergia de reconstruirse, de amor propio, ¿sí? En el que se está empezando a valorar, se está autovalorando. Yo valgo más que esto, que el otro, que aquí, que allá. Ahora yo necesito, para que me tengas contento, necesito que me tengas esto. Si no, mira, yo me voy a buscarlo a otro lado, yo lo puedo fabricar, yo lo puedo hacer. Los cangrejitos, es, normalmente se esconden en su, en su caparazoncita y de ahí no salen, de ahí no salen, o sea, ahí se esconden, se olvidan del mundo. En, en esta ocasión, ese, ese, ese cáncer está saliendo y está saliendo con las tenazas. Este mundo ahora va a ser parado. ¿sí? Entonces, cáncer está despertando desde hace, desde diciembre para la fecha y todavía va a seguir despertando mucho más, todavía hasta el 2024 va a seguir despertando. Los eclipses pegan en las relaciones. Cáncer fue víctima de los eclipses, sobre todo, sobre todo cáncer. Fue víctima de las relaciones. Todo su mundo se derrumbó, todo su mundo se reconstruye en este momento. Entonces, cáncer, busquen, saquen la cabeza, anuncien con sus tenacitas de que aquí estoy, yo valgo más que eso. O si me vas a tener a mí, vas a tener un valor agregado para eso. Y no nomás en las relaciones, también en el trabajo. Ya no es de decir, voy al trabajo a entregar mi solicitud. Vengo a ver si me eligo Entregar el solicitud es decir, vengo por el trabajo. Para que ya, ya despidas a toda la gente que te entrega, fuera bueno, Vengo por el trabajo. Con esa seguridad, cáncer ahora se va a distinguir por eso. En lo sentimental, siguen los cambios, siguen los cambios. Este, eh, sobre todo en, en lo que es la palabra, en los sentimientos, en lo que decimos, lo que oímos, lo que sentimos en el corazón. Cáncer está ahorita en, en el hervidero, en ese hervidero que está depurando, está corta, arrancando las cosas, que sangre, ese corazón, y lo está tapando con, con mil y un cosas, pero lo está tapando para que ya quede sanado, eso es lo que está haciendo cáncer. En la salud, pues cáncer, ya deja de mentirte, ya deja de darle vueltas a las cosas, sabes que te hace daño, sabes que es lo que te mata Sí, porque en, en los cangrejos no es el, de un, te pongo una friega y me voy y me escondo. No, cuando cáncer se mete a la batalla es a morir. De Los, los cangrejos no se quedan, no corren, ¿sí? ni para un lado ni para otro. Se van, se entregan a morir. Entonces cáncer en salud, cuidado. Cuidado porque estás recibiendo advertencias muy claras de tu salud y tienes que hacerles caso. Cosa que no has querido entender hasta la fecha. Entonces, haz caso a tu salud y tu salud, de tu salud va a depender todo lo demás. ¿Y qué crees? Sigue tomando agua. Uh -huh. Pues ahí está. Y sí, ¿eh? la verdad es que sí, es, es tiempo de, de estar mucho, este, tanto el, el tomar agua como el contacto con las emociones, estate consciente de lo que estás sintiendo. Eh, por acá nos hacen una pregunta, sí. Cintia Hernández Arevalo, dice que tú le regalaste una, una eh, lectura y dice que ella de pronto eh, siente que está como, como muy bajita de energía y dice necesito subir mi energía y ella es Leo. Eh, ah, yo le recomiendo una meditación con, con el plexo solar y ejercicios del timo este, para que pueda activar aún más eh, su energía y también veo muchas cosas eh, en, en tonos verdes, eh, trata de, de precisamente lo que más tiene carga solar son los alimentos verdes, entonces eh, trata de, de consumir más cosas verdes, en jugos verdes, ensaladas, este, verdura que sea en, en esos tonos la manzana verde entonces trata de que todo esto eh, te ayude para poder activar aún más tu, tu energía porque es como un cambio estás como sufriendo una renovación de tu ser entonces eh, por ahí es como el tema de que pues ya no puedes seguirte alimentando de la misma manera en que tú te alimentabas y por acá este, para cáncer Cáncer, ojo cáncer. Porque justo como eh, lo, decía, lo decía Facundo, es importante hacerse consciente de lo que estás siendo adicto. ¿A qué eres adicto, cáncer? A situaciones de comidas, emociones, sentimientos... ¿Qué estás alimentando tu ser? ¿Qué es lo que está alimentando tu entorno? Eh, cáncer. Deja que realmente esa, esas situaciones comienza a hacerlas conscientes de a qué vas, ¿no? Ahí vas de nuevo otra vez a algo que te crea esa esa adicción. Entonces dicen, sé consciente de toda esa ansiedad que de pronto has traído, que te está como eh, demasiado eh, estimulando el sistema nervioso central y dicen aquí es, es importante que lo hagas consciente y que pidas al arcángel Rafael que te ayude a poder estar en esa sanación, en ese equilibrio. Eh, trata de... de Precisamente unirte más a la naturaleza, estar más en contacto y medita. Haz una meditación en específico con la naturaleza, pero que tenga que ver con tortugas. Las tortugas, esta parte sí, de, del agua y esta parte de, de poder estar como... En, en esta sabiduría, en este movimiento lento, pausado, pero constante. Entonces ese cambio que, que quieres hacer en cuestión de, de lo que estás sintiendo, que te está llevando a esa adicción, es momento de meterle esa transformación en cuestión de constancia. Y Arcángel Rafael te ayuda con esta sanación. Ojo, ojo con salirte. Eh, como lo que nos decía Facundo, ¿no? Que cuando se ponen en la lucha se nos atoran y se nos traban y de pronto pues eso no está ayudando. Entonces aquí dicen llama, medita a través de la templanza, de la paz, de la tranquilidad porque puedes estar como muy eh, mecha corta y puedes llevar a, a situaciones que realmente no quieres estar viviendo. Entonces eh, trata de estar en mayor paz, mayor tranquilidad. Ya todo lo difícil está pasando, pero es mantente en esta, en esta posición de estar en equilibrio, de, de poder estar bien. Y también yo te diría los polvitos mágicos que te regalan y haz uso de ellos es el bienestar y la alegría interior. No te va a proporcionar absolutamente nada de tu exterior lo que tú estás creando desde tu interior. Entonces, si tú te mantienes en bienestar y en alegría, créeme que todo va a fluir muy bonito, muy especial, muy tranquilo. Así que mantente en este bienestar y en esta alegría. Y también estate consciente de eh, las situaciones más difíciles de tu vida, ya pasaron. Ahora es nada más la conclusión y darle esa dirección a todo lo que habías estado viviendo cáncer fíjate que yo resumiría un poco las dos versiones que hemos dado tanto tú con los ángeles muy acertada por cierto y yo en las cartas cáncer dejen fluir dejen fluir que se les resbale todo que se les resbale todo lo peor ya pasó ¿sí? y que dejen la un poco la actitud de, de niño de niño lastimado, niña lastimada Sí, ya somos adultos, ya los adultos tenemos de tomar la, la rienda en nuestra vida. Entonces cáncer es, es muy dado a eso, al terminar las cosas de un jalón, aunque tengan todo construido, terminan todo y se pierde lo que se pierde. Sí, entonces tengan cuidado cáncer en ese sentido. Uh -huh. Ahí está, ahí está. <ríe> en realidad es como... Eh... Cáncer, pues es un signo maternal, no es muy, muy femenino. Entonces, en realidad no tienes que maternar a nadie, sino es maternarte a ti mismo, es cuidarte, protegerte a ti, no a los demás. Es contigo el tema. Y sobre todo en agosto, que es eh, la vibración de una madre castrante. Tengan uh -huh. cuidado. No nomás cáncer, todos los demás signos. Sí. Bueno. Pues vámonos, Facundo. Ahora con. ¿Con quién nos falta? ¿Con okay, Géminis. A hacer Géminis, sí. Géminis. <risa> Géminis. Algo traes con los Géminis, tú. <risa> Seguimos con el Géminis. El Géminis, ahorita, mmm, en lo sentimental, van muy bien. Van muy bien en el sentido Para más van a decir: es que ya acabé la relación que tenía de años y me quiero cortar las venas con un plátano. No. Van muy bien en el sentido que si te quitaron algo es porque te estorbaba. Viene algo mucho mejor. Espérate para octubre, noviembre, por ahí. Y vas a tener alguna opción. Navidad no la pasan solos. Este, en lo profesional, están por llegar oportunidades muy buenas, muy buenas de dinero, de trabajo. Este, están por llegar... Opciones que les van a dar un respiro a una situación tan apremiante que tienen en este momento. Que los, los hacen sentir ahogados. ¿sí? Géminis, tienes que tranquilizarte. Tienes que entender que. Que este periodo precisamente. Es. Para que entiendas. Para que aprendas. Este periodo es para que los mensajes que te están llegando te sirvan para mejorar no para echar pestes de que por qué a mí me está pasando todo como si fuera un 22 de numerología, no te está pasando todo para que subas a un 33 de numerología, o sea la, algo más crístico algo, algo superior pero necesitas abrir los ojos Géminis, Géminis son, la, son las dos caras, lo positivo y lo negativo el optimista y el y el, y el que no, no, no, no, no lo haces entender ni con nalgadas. Bueno, únanse, únanse y analicen las cosas. Y eso les va a ayudar a progresar, a crecer, a mejorar. La salud, estren, tranquilos ahorita, todos los que están enfermos de Géminis van a mejorar. Pero, y lo digo muy, muy tajante. Pero si quieren mejorar y no tener recaídas, todo el problema que están teniendo, no importa qué problema tengan, no importa, todo es emocional. Géminis este mes va a ser muy golpeado en lo emocional y va a reflejarlo físicamente. Todo es emocional. Cuidado Géminis con dejarte ir por las emociones. Ese va a ser tu gran clave en este mes. Ojo. <risa> ya que más ojo. Ya nos vamos a quedar sin ojos si les echamos más ojos. <risa> <risa> que se los echen ellos porque, porque el cambio con Géminis viene muy duro y no, no termina en agosto. Es un proceso que va a durar hasta el 14 de diciembre, 13, 14 de diciembre que entra que entra este Capricornio. Con empezando Capricornio van a empezar a bajar las lecciones, van a bajar a empezar las lecciones que les están dando, pero, pero desde mayo, marzo, mayo, empezó el proceso. Y ahorita están así como que en el momento sabroso y con agosto, que es un mes de mamá castrante, de que te callas y te quedas sentado. Y estoy ahorita en la batalla de, de, de, del doctor Jerky y doctor Jaime. Vean esa novela, lean esa novela y van a entender totalmente a Géminis desde ahorita hasta diciembre. Lo van a entender a la perfección. Sí, pues Géminis ahí tiene muchas ondas muy mentales. Entonces, eso es eh, como su, su coco, la, la parte de los pensamientos. Eh, para ti Géminis, los ángeles te mandan mucho a hablar desde la verdad, desde la conciencia, desde el amor, desde la luz. Exprésate desde tu... Tu quinto chakra, pero desde esta conciencia más amorosa, desde poder decir eh, lo que estás sintiendo, no lo que estás pensando. Entonces eh, trata de, de unir estas partes, trata de, de no por querer ganar esta pelea estás dejando a un lado algunas otras cosas y pasas de largo con esto. Ojo a la manera en que te comunicas. Eh, no cortes con el de tú siempre, todo el tiempo. Eh, esas palabras eh, cortan la comunicación y alejas eh, a las personas que más amas eh, si es que tú estás todo el tiempo eh, hablando de esa manera tan incisiva que, que tienes. Entonces, ojo con, lo, con cómo te estás expresando porque por ahí sí es un trabajo para ti. También aquí lo que te dicen... Recuerda que el éxito, el progreso, todo lo que te estás poniendo en, en este, eh, en esta forma de avanzar se te está dando. Cursos, proyectos, eh, todo está avanzando para ti de manera positiva. Ya se está dando, se está avanzando en esto. Entonces, eh, para ti eh, los ángeles te dicen... Trata de hacer más meditaciones a través de, de este chakra de la comunicación para que se abra de una manera positiva y amorosa. Y también eh, recuerda que los polvitos mágicos que te regalan para este mes Los Ángeles es fuerza y magia angélica. Los Ángeles están contigo ayudándote a eh, transformar todas las situaciones y quien te acompaña en este momento es el Arcángel Miguel Miguel te protege en este momento y precisamente con esa espada que es que representación es de aire, es pensamiento, entonces eh, está contigo para que se alinee eh, de una manera más amorosa, organizada y gradual todos estos pensamientos que estás teniendo ahí. Por ahí es eh, acceder a la balanza del equilibrio que tiene el arcángel Miguel. Por acá. Nos dicen que cuál es la, la, novela que es, es la de, es, este. Doctor Jerky y Mr. Hyde. Ajá, ahí está. Es un clásico. Ahí van a entender muy bien a este signo, como hasta ahorita. A Géminis, a, a Pisces, Cáncer, esos mm -hmm. tres. Ahí está. Por acá nos dice Mimi que ella es Géminis y por acá Nina Mar que ya está esperando Tauro. Mimi, vas a ver que vas a salir de esta. Vas a salir de esta. No estás sola. Ánimo. Pues ahí está. Y vámonos con Tauro. Los taurinos que andan ahorita. ¿Han visto ustedes en las correas de toro cómo nace, cómo nace, cómo sale el toro de los bureles? Cuando uh -huh. empieza, que empieza a darle la vuelta a todo el, a todo el, y todo desbocado. el anillo, y que se, se brinca el anillo interior, y empieza a darle vuelta por el medio, y todo el mundo brincando como si fuera tachuelas, sí. bueno, así anda Tauro ahorita. Ahorita Tauro anda desbocado por todos lados, ahorita Tauro está haciendo está haciendo la referencia en todo, sobre todo en esta semana. De aquí hasta el 7, el 10 de agosto, va a ser una referencia de lo que se debe y lo que no se debe. También todo ese equilibrio de lo que se debe y lo que no se debe ser o hacer. Es una referencia, es una referencia de sabiduría. Es una referencia de asertividad, del deber ser. Es una referencia de lo que es un amante. Y amante me refiero a un papá que quiere a sus hijos a una pareja que quiere a su pareja a una a un, a un hombre que ama a una mujer una mujer que ama a un hombre en la intimidad va a ser una referencia en todo sí Tauro lo que necesita hacer lo único que necesita hacer para que toda esta energía se canalice es dejar de dudar deja de dudar Tauro ánimo échale para adelante tienes la, la Tauro no se mueve si no está seguro del paso que va a dar. Todo ese volumen de fuerza, de poderío que es el toro, no puede caminar, andar caminando a lo loco. Sí, es mucho peso. Las astas son unas armas mortíferas que no pueden andar vacilando en el peso, en el camino. Entonces, Tauro, no dudes, anímate, aviéntate, aviéntate. En cuestión de salud, Analízate. Tenemos la reina de, de, de bastos. Analiza, cuida, piensa. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te está cayendo? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu salud? ¿Qué es lo que si sabes que te molesta, que te hablen alto, que te comparen? O, o que digan, ¿Eras mejor antes que ahora? Cuidado, porque esas tres cosas son Veneno en la herida para los Tauro. Sí, y ahorita Tauro está corriendo y esas astas son muy grandes. Lo que se le atraviese se lo vaya a llevar de encuentro. Tauro no se va a detener ahorita con nada ni con nadie. Así es que todos los que podamos, los conejitos por pero por lo pronto nos pescamos de algún lado que le, que le cuelga, porque estamos chiquitos, de algún lado que le cuelga, lo pescamos y nos vamos con Tauro. ¿Sí? Todos, trépense a Tauro ahorita. Quieren que les vaya bien, búsquense un Tauro en el camino. Todos busquemos un Tauro. Y Tauro, deja de dudar. Deja de dudar, porque ahí es la referencia. Las torres de referencia. No eres las torres destruidas. Las torres enmarcan la luna. Y vienen eclipses de luna. Prepárate para ser la mejor referencia de todo. Y el mejor signo en todo ah bueno pues ahí está ahí está esto eh, eh, de tiempo de moverse gracias a Michelle Romero por las estrellas gracias oh, gracias oh, por oh, oh, a gracias oh, oh, oh. bella Michelle este, y Mimi dice muchas gracias esa es la idea y voy a salir como buena guerrera que soy claro que sí es la guerrera. Ok, y Rosalinda Alemán dice buenas tardes, y si se acabo de entrar, soy Leo. Bueno, Linda, este, empezamos de atrás hacia adelante, o sea, de Pisces hacia Aries. Entonces, se va a quedar grabado el programa, así que no te preocupes, lo vas a poder te va a gustar. A Rosy. Te <ríe> va a gustar, Rosy, te va a recordar algo del mes pasado. Rosalinda Alemán, a ver, entonces, Tauro. Hay algo que tienes que hacer bien consciente: que mientras hablaba, hablaba Facundo, eh, integré un poco más esta información que me están enviando a mí. Es la vibración de Tauro, es esto que está diciendo él, ¿no? Está, está corriendo desbocada para poder abrir muchos caminos y, y mover muchas situaciones, porque también. Eh, los signos fijos son los que están como eh, en mayor tensión que es Tauro, Leo, Escorpio están como, como en esa tensión. Y para ti, Tauro, que, que estás en ese, en ese movimiento, una... Puedes estar sobre ese cambio y estar fluyendo con todo lo que se está abriendo o puedes estarte resistiendo. Puedes estarte agarrando de lo que sea para no avanzar. Entonces imagínate que te están dando la rastriza de tu vida. Entonces o te montas y vas con esa energía fluyendo o te estás agarrando de donde sea para no avanzar. Proyectos finanzas, relaciones, todo es un cambio y un movimiento que se está dando. La manera en que tú te conectas con los demás, la manera en que tú te expresas de los demás, la manera en que tú hablas de los demás. Precisamente te hacen la invitación a hacer la meditación o poder integrar esa energía muy taurina, que puedas hacer la meditación con Tauro como tal para que puedas integrar toda esa, esa energía, toda esa conciencia en ti. La vida te pide a gritos ese cambio. Observa cuál es el área de tu vida en este momento que se está moviendo demasiado, que se tambalea de wow. pareja, salud, amor, finanzas, eh, profesión. Eh, ¿Es necesario que cambies de profesión? Hazlo ya. Este mes es eh, tu mes para poder hacer ese cambio. Cambio de trabajo, de casa, de pareja, este, de hijos. Ah, no, eso no los puedes cambiar. Okay. No, no es cierto, no es cierto. Pero... De los geniales, eso no es <risas> hay que hacer ese cambio, hay que hacer esa transformación que se te está pidiendo. Y eh, avanza, avanza, Tauro, y fluye con todo esto. Deja atrás la nostalgia, la sensación de pérdida, lo que, lo que se está quedando atrás, las ruinas. No no vueltes atrás ve siempre hacia el, hacia el frente, hacia adelante, hacia esto nuevo que se te está abriendo en cuestión de, de oportunidad. Dicen ahora Ramos, dice, mi hijo es Tauro. <ríe> Le da risa. Observa a tu hijo cómo está cambiando en este momento. El Tauro va avanzando, el toro va avanzando, destruyendo todo a su paso, abriendo camino. Sí, y claro. si el toro se detiene y voltea, es para bufar. Diciendo, no vuelvo. Y vuelve a arrancar otra vez. Ahí está. Y lo que sí le piden a Tauro es, perdona, libera, libera eh, toda esa energía que tienes ahí como atorada en tu ser, que, que no te está permitiendo precisamente fluir con ese cambio. Entonces es tiempo de liberación y de perdonar. ¿Qué anda Facundo? Eh, Aries... Espera a escuchar a Aries. Uy, pues vámonos ya de una vez a ver quién por acá nos queda, que es Aries. Dice Nora Ramos, dice, para colmo está en adolescencia. Uy, ¿qué tal? <risa> mucha psicología, mucha psicología, no, mucha psicología, pero escúchalo. Sí. Tauro, Tauro en la Lidia, el toro ve el, el, el, el capote y sabe que hay que atacar, pero analiza. Pero cuando escucha al torero que lo, que lo incita a, lo hace. El joven, el adolescente, es exactamente la misma representación de todo. Escucha. Escucha para actuar. Es muy reactivo el joven. El joven Tauro es como el viejo cáncer o es el es el bebé capricornio. Ellos, ellos escuchan para hacer. Si no, se quedan expectantes hasta que deciden cuándo hacerlo y cuando lo hacen, es el toro que está corriendo ahorita. Sí, hay que aprender a negociar con ellos, no, no es de imposición, porque olvídate, vaya. Sí, definitivo. A ver, Aries. Aries, si hay un signo que quiera el, el creador es, es Aries, puede estar tratando bien a dos o tres, pero el consentido siempre es Aries, prácticamente. Es la chispa de la vida, es el día uno de la creación, del génesis, y Dios hizo la luz, hizo, hizo a Aries. Sí, es el chispazo de la vida, que cáncer lo alimenta para, para convertirse en vida, agua y, y calor crean vida. Este, pero Arias es el chispazo que ilumina nuestra oscuridad. El sol. Ahorita Arias le está yendo muy bien en lo sentimental, ya sea con hijos, con pareja, con, con lo que sea que, este, que intervenga el sentimiento. Le está yendo genial, genial. Le está dando, está dando recompensas precisamente porque ese esa chispazo se mantiene. La misión de Aries es mantener ese chispazo. ¿sí? En lo profesional sigue tratándole bien. La estrella son los objetivos que se están cumpliendo. Está cambiando de objetivos y los cumple. Quiero tener dinero para el día 15 o para mitad de quincena. Le cae dinero a mitad de quincena. ¿sí? Cuando todo el mundo está gastado, ahí va a tenerlo. No tengo agua en Monterrey, pero soy, pero soy Aries y yo quiero que tener un botellón de agua allá afuera. Alguien vaya, le va a decir, oye, por si te, por si te faltaba agua, tiene que tener. ese botellón. O sea, a ese nivel está queriendo Dios a, a, a los arianos. Pero, pero, Aries no se la está creyendo. No se la está creyendo Precisamente por lo que decías ahorita que me quedé, mira nomás lo que estamos viendo. Porque se está enganchando en las emociones. El calor de la emoción le está diciendo, no, no hagas caso de esto. Y no. el primer elemento que está echando al, al bote de la basura es el perdón. Aries, cuidado con eso. No tires el perdón al bote, porque así como lo puedes dar tú. Lo puedes pedir tú. Y Aries es dado a no pedir perdón. Cerrar la boca y aguantar lo que venga. Vas a tener que pedir dos o tres perdones de aquí en adelante. De aquí es que termine el año vas a tener que pedir dos o tres perdones más adelante. O favores mínimo. Entonces, ten cuidado Aries. Porque el perdón que es que no estabas pidiendo pero que anhelabas. Ya llegó. El que te estaban ofreciendo, como quiera te lo dieron. Entonces, las cartas están sobre la mesa. Tú decides para dónde jalar. Pero de que necesitas moverte, necesitas moverte. Ay, no. <ríe> Yo, ay, no. Entonces, este, esta lectura de signos viene como, como agosto, lo que ay. es así, de parte jetas. Sí, viene ese cambio. Para ti, los ángeles, los ángeles te dicen, tienes todo para poder cumplir tus sueños, tus deseos, todas esas preocupaciones que traes en tu interior y que eh, tienen que de alguna manera liberarse, te hablan eh, que la divinidad puede ayudarte. Los ángeles están ahí para poderte servir. Eh, em, empieza esta comunicación precisamente de, de lo que hemos venido hablando con el agua. Agua que corre. Eh, importante hacer esa comunicación a través del agua. Eh, Aries con, con los seres de luz, con, con estas... Eh, entidades, energías eh, nutritivas que te van a construir desde el poder contactar un poco más a profundidad con tus emociones. ¿Cuáles son esos miedos que te hacen reaccionar? Porque esa es como, como la parte muy básica, muy animal, biológica de, de Aries, que es como esa reactividad que tiene y si no la sabe graduar, si no la sabe manejar, pues eh, nada más como reacciona desde ese golpe, desde esa defensiva, desde el miedo. Entonces aquí te dicen calma, tranquilo, respira, inhala y exhala, mantente cada vez más intuitivo de que ahí va de nuevo, a ver, Espérame tantito, voy a contactar un poquito más con mi centro, con mi interior. Eh, ojo con estar muchísimo como a la defensiva eh, de todo lo que te dicen, como que todos lo sientes que de repente están como que en tu contra, pero en realidad no es así. Eh, no es así porque lo único que te está mostrando es la vida es de ahí está ese miedo, esa proyección que tú tienes, que tú estás viendo en el otro eh, es parte de lo que tú tienes que trabajar en ti. Yo te diría: vete un poquito más a la parte de la ley del espejo. Eh, también en, en, esta, en este otro libro que, que habla sobre los principios, que ahorita se me fue el nombre de. de, ¿Los, de los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos. Ajá. Los Cuatro Acuerdos eh, te va a servir mucho. Retoma ese libro, eh, maneja y trabaja con esa energía, te, te va a ayudar mucho a poder estar muy centrado en ti. Y también aquí hablan de tener fe y esperanza. Ten mucha fe. Y mucha esperanza en todo lo que tú estás haciendo, en todo lo que tú emprendes. Orienta toda esa energía y canalízala hacia tus metas que las vas a cumplir. Que vas a vas a tener todo, todo disponible para que se pueda hacer. Pero recuerda siempre eh, hacerlo con amor. Recuerda siempre hacerlo con esa conciencia. Y Arcángel Chamuel te da la guía para poderlo hacer. Vela Rosa, para ti. Y te muestra, te muestra esa, esa conciencia de hacerlo desde el amor, de comunicarse desde el amor. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con... Todo, todo, toda esta información de los horóscopos espero que haya sido de mayor contribución para ti y por favor comparte este video, te recuerdo que también va a quedar grabado en el canal de YouTube, por si te perdiste algún signo, ahí va a estar toda la información en el canal también de YouTube Margarita dos Mercado dos cosas sí. este, la primera quizá no te haya hecho mucho ruido el, el horóscopo en esta ocasión léelo Digo, léelo. Escúchalo dentro de unas horas. Como recomendación, busquen su signo ascendente. Y escúchenlo también, porque es la contraparte del signo solar que les estamos dando. En esta ocasión, yo me atrevería, me voy a tomar esa atribución que no debo, pero me atrevería a sugerir a todos los signos, menos a los Leo, que son muy son muy santos. No, también a los leo. Con mucho cariño a los leo. Tengo gente muy querida a Leo. Este. A todos los signos. Que tomen la Biblia. No importa de, de qué religión sea. Busquen el personaje de Job. En todas las Biblias existe. En todas las Biblias existe Job. Y léanlo. Léanlo. Y después de que lo lean. Busquen a Jabez. Jabez. Búsquenlo. Y comparen las dos mensajes que vienen y créanme, el resto del año van a ser sus banderas. Créanme, de corazón se los digo. Pues ya tienen ahí esa información. Atentos, eh, búsquenla para todavía seguir, eh, pues ahora sí que retroalimentándose más. Y bueno, pues... Ahora sí que no nos queda más que desearles un excelente mes, eh, que trabajen en esa conciencia, que pidan esa manifestación de amor cada vez más consciente. Y eh, Facundo, recuérdales en dónde pueden encontrarte. Estamos en Facebook, nos encuentra como Centro Holístico CAFA con cada kilo, Centro Holístico CAFA, y nos pueden encontrar por, por Facebook, obviamente, Messenger y WhatsApp. Ahí vienen nuestros datos. este, Y más ahora que estamos de mantener largos, cumplimos cinco años. Gracias. Sí, felicidades. Que todas las terapias que ustedes encuentren ahí, que sean a distancia, están en 200 pesos. ¡Guau! Wow. Todas. No, pues excelente. Excelente, excelente. Muy bien, pues muchas gracias Facundo por, por haber estado aquí en el programa, por acompañarnos como cada mes y eh, como siempre me despido deseándoles que un ángel los lleve bajo sus alas, los cuide, los bendiga, los proteja, los llene de luz, de armonía, de compasión y que su hogar esté plagado, lleno de ángeles que los llenen de luz, de conciencia divina siempre. Eh, nos estamos viendo el miércoles a las 7 de la noche para meditación, jueves al mediodía para mensajes y martes de, siempre de reflexiones. Así que nos estamos viendo. Eh, hasta la próxima. Bye, bye. Shalom. Beirut. Bye, bye.